Mm hmm. Oh, oh, los alemanes ¿Qué pasó, Frankfurt? Me estás quedando mal, Frankfurt Ay, los alemanes Mira, otra vez mayor. Aquí igual oh, oh, oh, los alemanes A ver, vamos a preguntar Nuestra conexión Nos... No es C, ¿no? Ah, sí Delhi, Sí Sí ¿En serio es de fácil? ¿Y ya está más? ¿Te ¿Sí? ¿Qué cae? Que no somos... ¿Tú? No. ¿Tú sí, de hecho ¿Tú sí. Tú Mari. aquí mire, primera fila Sí, claro, ya llegamos en serio, eso es todo pues resulta que ya llegamos a nuestra conexión si es así, esta es la conexión mejor lograda ever y les perdono cualquier cosa, les perdono que su aeropuerto esté medio, medio, medio mal construido por allá, que nos subieron por unas escaleras, les perdono todo eso, porque su conexión estuvo de juguete. No nos preguntaron nada, no llenamos formatos. No llenamos formatos, no nos preguntaron nada, solamente salimos del avión y nos venimos la puerta Z16. Oh, oh, oh, los alemanes. Pues no fue cierta tanta belleza. Preguntamos y no era Z, era C. La indicación fue C16. Y nosotros pensábamos que era Z16, pero no, era C16. Entonces... Todavía no adelantemos argumentos para defender este aeropuerto. Entonces estamos pasando de un punto más lejano al otro punto más lejano. Ay, los alemanes. Ahorita les damos el reporte completo. Bueno, la buena noticia es que no tenemos que agarrar el trencito. E, e, que no tenemos que agarrar el trenecito. Uh, oh, oh, oh, los alemanes La conexión más fácil del mundo Ajá. Oh, oh, oh, los alemanes Resulta ser un transformer este aeropuerto ya nos gustó el Frankfurt Hong Kong, te seguimos extrañando Ay, los alemanes Aquí está por fin lo logramos. Ahí está. Ahí está. Ah, las 3:30 Y Ya hicimos nuestra conexión en ahorita. La hicimos en estos módulos. Ya nos dieron nuestra fase de guardar nuestra sala está por ahí adelante